Hola, si sos varón, copate y hacemos un dúo, reacciona a este video respondiendo a estas preguntas sobre qué preferís. A ver, dale. Que seamos tímidas o extrovertidas. Genuinas. Que seamos más inteligentes o más simpáticas. Felices. Que seamos más bajas que ustedes o más altas. Abrazables. Que seamos más chicas de edad o más grandes. Más 18. Que seamos románticas o picantes. Auténticas. Que usemos el pelo largo o corto. Como más te guste. El piercing en la nariz o en el ombligo, ¿juega? Si te hace feliz, más vale. Prefieren hablar todo el día o hablar un rato a la noche. Cuando quieras y estés libre. Prefieren juntarse a tomar unos mates o juntarse a tomar una birra. En ese orden. Prefieren ir al cine o juntarse en un parque. En ese orden también. Y la última, pero la más esperada. ¿Por qué cuando les escribimos muchas preguntas nos responden una sola? Porque le estás escribiendo el equivocado. <risa> ah, rese, Y hacía las preguntas, ¿quién era? Gracias.